Estamos en vivo ya. Buenas noches y muchísimas gracias a todos los que se conectan al Facebook Live de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras. Les agradecemos mucho su participación en este Facebook Live de un programa más de Te lo Tengo que Preguntar. El día de hoy la edición especial es Edición Hermanos y Hermanas. Y estamos muy contentos porque tenemos muchos participantes de distintas partes de la República sí. Mexicana. Eh, me gustaría presentárselos. Está con nosotros Cintia de Querétaro, Andrés del Estado de México, Rosy de Ciudad de México, Carla de Monterrey, Betty de Ciudad de México, Gaby de Ciudad de México, Libertad de Ciudad de México, Axel de Ciudad de México, Gibran de Nayarit, Ángel de Guadalajara, Kevin de Monterrey, Fer también de CDMX y Emiliano de CDMX. Muchas gracias a todos chicos, chicas, por estar acá con nosotros. Y bueno, un tema que de pronto ha sido olvidado en el aspecto de las enfermedades raras es toda la gente que circula alrededor de los pacientes que tenemos enfermedades raras. Y por eso nos es tan importante conocer el punto de vista de todos ellos. Ya tuvimos una edición de mamás, ya tuvimos una edición de otros cuidadores y hoy toca conocer el punto de vista de los hermanos sanos. Eh, que de pronto suelen ser un poco olvidados por toda la situación de vida que está ocurriendo con el hermanito con alguna enfermedad. Entonces vamos a escuchar de viva voz qué es lo que ellos nos tienen para decir. Así que a lo que nos truje y comenzamos con la primera pregunta. Ya saben que quien la quiera contestar me levanta la manita y yo voy dando la palabra. La primera pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de tu hermano, de tu hermana, de tus hermanos? ¿Quién me quiere contestar? ¿Ángel? Bueno, si quieres contesto, no hay problema. Nada más me iba a hacer así, pero está bien. Sí, bueno, en realidad lo que más me gusta de mi hermana que padece Trisha Collins es la la parte autodidacta que tiene, es una, es una mujer muy, muy, muy independiente. Tiene 24 años y es completamente plena por sí misma, está terminando este, ciertos estudios por ahí pendientes que tiene, se va a la lanzar por otra licenciatura, trabaja de forma independiente y aparte pues maneja lo que es su propia asociación civil. Entonces, para mí me es muy admirable de su parte. Muchas gracias, Ángel. ¿Quién más levantó la mano? Venga, sin pena, muchachos. <ríe> Carla, gracias, Carla. Bueno, eh, mi hermana está chiquita, tiene 13 años, pero ella tiene diosis laminar, entonces, pues, es de la piel. Este, Digo, no tiene alguna como discapacidad en sí, pero ella como quiera, pues, ha sufrido bullying en la escuela y así, ¿verdad? Y pues ella es muy segura, o sea, a pesar de, de todo lo que, lo que ha sufrido, pues es muy segura de sí misma. Eh, se la pasa bailando TikToks y se la pasa, es muy extrovertida, le cae bien a todo mundo. No sé, tiene como una magia que le cae bien a todo el mundo. Y este pues ya, es, es eso lo que, como que lo que más me gusta de ella. Muy bien, lo que más les gusta, lo que más admiran de sus hermanos, Axel. Sí, eh, bueno, mi hermana es Nitzia Michelle, tiene 16 años y padece de síndrome, síndrome de torne. Lo que más me gusta de ella es que es una chica muy muy cariñosa y cuando tú tienes un mal día siempre tiene la palabra exacta para animártelo. Yo creo que eh, eso para mí es algo muy simbólico como persona porque yo creo que yo como hermano eh, no sé, suelo desesperarme mucho y a veces cuando estoy muy enojado eh, quiero estar solo y no escuchar a nadie pero cuando llega mi hermana y me ve y, y este que tal vez estoy molesto o tengo todo un mal día siempre llega con la palabra exacta en el momento correcto y yo creo que eso es lo que más me gusta de ella es muy comprensiva muchas gracias Axel alguien más Fer y después Emiliano Y, y los demás, les pido, por favor, si se mutean. Lo que a mí me gusta más de mi hermano es que siempre me está acompañando. No hay... Bueno, te decía, hace rato estaba haciendo unos apuntes de, de la escuela y, bueno, como ya no tengo la facilidad de estar con él todo como antes en las vacaciones, se subió conmigo a estar aquí en mi cuarto haciéndome compañía mientras él veía una película y yo hacía mis apuntes o así. Generalmente nos somos muy unidos y es lo que más me gusta, que siempre nos estamos apoyando mutuamente. Aunque a veces sí nos peleamos y normal, pero siempre va a estar conmigo. Muchas gracias, Fel. ¿Emiliano? Por supuesto, mira, mira, mira mi, mi hermana está chiquita, tiene ocho años. Lo que más me gusta de mi hermana es su ternura, pasar tiempos cariñosos con mi hermana. Uy, ¿se trabó solo a mí o todos se nos trabó? Se trabó. Bueno, que es bueno. En lo que regrese, Emiliano, ¿alguien más quiere contestar esta pregunta? Andrés. Eh, bueno, mi hermano es chiquito y tiene el síndrome de Ángelman. Y pues lo que más me gusta es que es muy... siempre se está riendo. Y cuando está enojado, pues luego, luego sabes por qué. O sea, no es nada complicado él. Entonces es fácil comprenderlo y pues estar con él. <risa> Gracias, Andrés. Betty. Parece que se fue mi luz y, y un poco de mi internet. Pero me escuchas tú, mundo? Te, te perdimos, Emiliano, entonces pasamos a, a, con otro participante, pero ahorita regreso contigo, ¿va? Déjame escuchar a Betty, a Gaby, y de ahí regreso contigo. Bueno, Betty. mi hermano es Juan Carlos, eh, él padece hemofilia, y bueno, lo que yo admiro de él es que se ha involucrado mucho eh, con su asociación, el cual eh, siempre está eh, ayudando a gente con, la, con el mismo padecimiento, a gente que, de bajos recursos, en donde él, por medio de su asociación, los, ha, los ayuda, eh, ayuda a que el medicamento los consigue, lo consigan rápido. Siempre él se anda peleando con, con medio mundo, tratando de siempre eh, poder ayudar. Ayudar a, a todas a estas personas que padecen su, su misma enfermedad. Eso yo admiro mucho, mucho de él. Gracias, Betty. Gaby. Hola, pues mis hermanos son Pali y Toto y yo admiro en los dos y lo que más me gusta de los dos es su fortaleza, que a pesar de la dificultad que han atravesado, siguen conectados con la alegría a la vida y por supuesto todo lo que han hecho también a través de las asociaciones y a la gente que apoyan y toda la labor eh, que hacen, como este programa que estás haciendo, Pali. Muchas gracias, Gaby. Eh, ¿Alguien más que quiera contestar esta pregunta? Kevin, muchas gracias Kevin Sí, eh, bueno yo tengo un hermano que se llama Pío tiene, recién cumplió la, el mes pasado los cuatro años eh, entonces pues al ser tan pequeño pues como a todos los bebés ¿verdad? Eh, eh, se ve lo que, lo que a él le gusta en la televisión las caricaturas y todo eh, y lo que más me gusta a él pues eh, creo que es, es físicamente su garita, es siempre que, que mis papás, lo como ellos viven en el piso de arriba, lo bajan para darle de comer en, en mi cuarto y ponemos sus caricaturas y pues siempre es bueno, eh, siempre me saca una, una sonrisa eh, y pues, ¿qué digo? Pues es un angelito. Muchas gracias, Kevin. Alguien más quiere contestar esta pregunta, pasamos a la siguiente. Eh, ahorita que alguien lo mencionó, justo tengo la pregunta de, pues como son hermanos, ¿ustedes discuten con su hermano? ¿Se pelean? Tipo de discusiones así de, ay tú, que yo, que esto, o hasta de darse un empujón, yo qué sé. Carla, cuéntame. Sí, yo sí, y más ahorita, como que cuando empezó su adolescencia, ay, está como que todos los cambios de humor y todo eso, entonces sí, sí, sí discutimos, y pues yo creo que lo normal, tampoco es como que con golpes ni nada, ¿verdad? Pero sí lo normal, a veces nos enojamos porque se comió el gansito del refri, o sea, cosas así, pero pues sí, sí, sí discutimos. Muchas gracias, Carla. Eh, Ángel. Definitivamente mi hermana y yo discutimos, no, no como tal discutimos, pero, pero mi, mi hermana y yo no compartimos el mismo tipo de carácter. Ella tiene un carácter muy, muy, muy duro y yo tampoco soy como la persona más sedita del planeta. Entonces, <risa> o sea, la perspectiva de muchas cosas que ella tiene a, a comparación de la mía es completamente diferente. Sin embargo, algo que sí pudimos compaginar desde hace bastante tiempo es su paciencia. Con mi perseverancia. Entonces, es como se puede compaginar bastante bien esos, esos dos puntos para que se pueda hacer un match y, y un equipo, ¿no? Que es la parte claro, principal claro. de tener un hermano. No nos llevamos tanto tiempo, nos llevamos cuatro años. Sin embargo, este, yo creo que la parte importante es de que mínimo existe la, la atención o la intención de querer hacer algo más, ya sea de su parte o ya sea de mi parte. Muchas gracias, Ángel. ¿Quién más quería contestar esta de discuten? ¿Tú, Andrés, discutes? No, mi hermano, pues, no sabe hablar. <risa> pero... cuando ¿Y se no te no... molesta él a ti? No, bueno, a veces rompe las cosas y se come la comida y va a ver a todo. Pero no, o sea, yo lo quiero mucho y nunca me ha hecho nada así que digas muy malo. Y no creo ya, que pues... pueda. Así que, pues, nada más eso. Gracias, Andrés. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Oh, ah, no, Gaby quiere, quiere este, contestar. Y Axel también debería contestar, porque es así me la sé. <risas> eh, yo, la diferencia con ellos de edad es, es muy grande: 10 y 13 años, todos de pequeñitos, no, no había discusiones. Eh, y ahora, como adultos, pues las diferencias normales que pueden surgir en una familia, ¿no? Este, afortunadamente, nos considero una familia. Que tenemos mucho desarrollo personal y yo con ellos no he llegado a agarrarme del chongo espantoso. Logramos arreglar las, las diferencias que surgen, pero pues surgen como en cualquier familia normal. Pues es, es una relación normal de hermanos. Exacto. Muchas gracias. Axel. Sí, bueno, pues yo con mi hermana, creo que mmm, como lo mencionaba en la primera pregunta, es una persona muy amorosa y todo, pero Completamente de caracteres muy distintos. Yo, por ejemplo, por un lado, soy una persona muy dura que, claro, como todos tenemos sentimientos, pero no les gusta demostrarlo. Y mi hermana es todo lo contrario, ¿no? O sea, desprende amor en toda su esencia y, y le gusta demostrarlo. Y así, y yo creo que en esa parte, cuando, cuando tenemos alguna actividad, un cumpleaños o algo así, y ella lo le intenta demostrar todo su amor yo soy así como de no no no hazte para allá no y ahí empieza una discusión ahí empieza una discusión también ella siempre le, siempre le ha gustado ser un poco entrometida con las cosas de los demás no no porque quiera molestar sino porque su imperactividad es así entonces yo soy una persona que dice aquí están mis cosas no quiero que me las toques entonces yo creo que ese es un problema que tengo mucho con ella y definitivamente debo de admitir que cuando nos, nos, este, nos enfadamos ambos, creo que sí este, nos podemos dejar de hablar, no sé, tal vez un día o dos, pero y de ahí ya creo que sabemos solucionar las cosas más que nada porque mi mamá ha sabido sobrellevar la situación en el aspecto de que no, pues este, ustedes son hermanos, deben de formar un equipo y ahorita escuchan alguno de, de con los que compartimos esta conferencia, pues, muy bien lo mencionaron por ahí. Creo que los hermanos deben, deben ser la dupla, un, una dupla muy buena para, para el futuro, ¿no? Pero pues creo que es un trabajo a mejorar de mi parte. Gracias, Axel. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, que es, ¿tus papás te prestan o te, o te prestaron la misma atención que a tu hermano? Eh, también estoy hablando en pasado porque tenemos algunos participantes cuyos hermanitos ya no están con nosotros, han fallecido. Entonces también, para que sepa todo nuestro auditorio esa información. ¿Tus papás te prestan o te prestaron la misma atención que a tu hermano o que a tu hermana? Cintia. Sí, yo tuve tres hermanos con el síndrome de Hurler, los tres tuvieron el tipo 1, que fue el más grave, desgraciadamente, bueno, afortunadamente, desgraciadamente, vamos, yo fui la primera, nunca tuve la atención de mis papás, los tres, después fue mi hermana, otros dos hermanitos, entonces a mí realmente nunca me prestaron la atención. Eh, siempre fueron papás muy responsables, muy cariñosos, sin embargo la, pre, la, la atención siempre estuvo con mis hermanos. Pero eh, soy buena hija, fui buena hermana y creo que aunque no, no, no tuve la atención como la mayoría de mis tres, bueno, mis tres hermanos, fueron unos excelentes papás con todos. Muchas gracias, Cintia. Es importante también conocer ese otro punto de vista. Alguien más que quiera contestar esta, Rosy, y de ahí Libertad, Fer y Andrés. Bueno, en el caso de mi familia, resulta que el síndrome de Marfan eh, lo han padecido varias personas. Y en, en este caso, desde mi mamá fue la primera señal de alerta que tuvimos y que nos dijo cuando ella falleció un este, genetista. Bueno, nos dijeron que teníamos que ver un genetista. Ya, y fue donde empezó la investigación. Entonces, pues en mi familia ha habido mmm, varias personas que han fallecido por este síndrome. Y pues sí nos ha tocado, pues desde cuidar a nuestros papás y cuidar a nuestros hermanos. Entonces, sí, eso nos ha permitido desarrollar una serie de actitudes y procesos que como ya estamos adultos todos, pues yo, yo escucho lo de este, que de sus hermanitos se refieren. Pero, por ejemplo, en nuestro caso ya nos tocó a todos eh, este, de adolescentes para arriba, ¿no? Entonces, empezar a descubrir dentro de nuestra familia quiénes lo parecían y quiénes no, tanto en, la, en mi familia, entre mis hermanos, como entre mis primos, mis tíos, en fin. Entonces, este, y pues ir observando cómo eh, las características que van desarrollando pues estaban dentro de la, del catálogo de ese síndrome, que apenas estaba siendo investigada. Entonces, a estas alturas, pues, por supuesto que nuestros familiares que padecen este síndrome, pues, este, requieren, no, bueno, no requieren en sí mismos mayor atención que, los demás, que las demás personas de la familia, pero pues siempre este, ponemos mayor atención a cualquier cosa que sucede en relación a ellos. ¿no? Claro. Entonces, eh, es como una... Una cuestión que de alguna manera ha compensado pues también con mucha unión, bueno, con unión familiar y en tratar de, de apoyar, hacer como una cadena de apoyo entre todos nosotros porque pues entendemos muy bien cuáles son los procesos y los posibles pronósticos. Claro, muchas gracias, Rosy. Muy cierto sí. lo que dices de los momentos de diagnóstico, ¿no? Si es un diagnóstico desde bebitos a que si es un diagnóstico que llega ya en la adolescencia o la edad adulta. Uh -huh. eh, ¿Seguía Fer Oliver? Libertad, por favor. Hola. Este, bueno, mi hermano también, él tenía un síndrome llamado eh, de Prader-Will. Él falleció cuando tenía 18 años. Yo tenía 16 años, yo era la chiquita. Este, y bueno, esto que dices, de repente, de... Si, bueno, mi mamá también quedó como viuda cuando mi hermano tenía como 7 años. Yo tenía... iba a cumplir 6 años. Entonces, era un poco complicado para... Gracias, Líber. Es un poco difícil hablar sobre estos temas a veces. Uno piensa que ya los tiene como... pues digeridos, ¿no? Pero creo que... es padre poder como tener este tipo de conversaciones para... pues para de alguna manera también ayudar a, a mucha gente que está viviendo esto. A mí me hubiera encantado que... Esto existía, ¿no? Cuando a mí me tocó con mi hermano. Mi mamá, bueno, fue, es una, una gran mamá, este, pero también entiendo que siendo una mujer viuda joven con dos hijos era muy complicado a ella. Este. Y es muy chistoso porque a pesar de que sí, me, sí había mucha tensión, yo también a veces competía con él queriendo tener lo mismo que él tenía. O sea, me refiero como lo llevan a, a lugares de, de terapia de lenguaje, este, hacer ejercicio, había psicólogos. Y yo siendo la hija sana, era complicado porque quería lo mismo que él, ¿no? Obviamente, ahora ya que soy adulta, lo entiendes y lo trabajas y lo, lo procesas, pero sí es difícil, siendo la hermana chica, terminar siendo la hermana mayor en muchas ocasiones, ¿no? Digo, para mí es como alguien, iba a ser siempre alguien importante en mi vida, mi hermano. Aprendí muchísimas cosas de él, ¿no? Y era un gran, gran ser humano a pesar de todas las, las dificultades que vivió. Y claro que a mí me hizo ser una persona y una hermana mucho más consciente y más fuerte, ¿no? Al igual que mi mamá, ¿no? O sea, a veces claro que mi mamá pues sí había cosas que tenía que atender con él y, y era como, como difícil, pero también era súper entendible, ¿no? y ya nada más, estoy un poco sensible el día de hoy. Muchas gracias Libertad, muchas gracias por, por abrirte y por compartirte y por compartirnos ¿Gaby? Este, pues no, no te prestan la misma atención, es totalmente entendible ¿no? Eh, sí, como niña es difícil manejarlo y, y ahora como adulta puedo ver todas las ventajas que hay en ello, no toda la autonomía que gané. Pero sí, me acuerdo que en alguna ocasión, pues sí, cuando los, los padres están tan ocupados con un tema literalmente de vida o muerte con, con tus hermanos, con sus otros hijos, pues me acuerdo, por ejemplo, que tenía un tratamiento este, de, de ortodoncia y terminé arrancándome los brackets con unas pinzas para cortarle las uñas a los perros, ¿no? Porque pues no había tiempo de de llevar al dentista a la niña sana y sí, son cosas que de pronto como decía Libertad parece que ya están acomodadas pero pues son dolorcitos que ahí están que por supuesto tiene sus ventajas que también como decía Cintia eh, pues desde la parte donde tú ya no quieres dar más problemas a tus papás también vas aprendiendo a madurar generas mucha mayor fortaleza eh, y también creo que una parte linda que yo veo en mí es que me ayudó a crecer muchísimo en amor incondicional en, en, en saber trabajar en hacerte a un lado porque por supuesto que hay situaciones mucho más importantes que requieren atención pero pues sí sí quedas este, un poco hecho, hecho a un lado ¿no? Muchas gracias Gaby eh, ¿Quién más quería contestar esta pregunta? Andrés yo, pues yo la verdad, no siento mucho que, que no me hagan tanto caso, ¿no? porque pues a mi hermano sí le dan más atención y todo, pero pues llevo así pues, prácticamente toda mi vida, así que ya te acostumbras a estar, pues así, ¿no? O sea, no es así como que digas mucho, mucho labor y cosas así de que me dicen, ayúdame aquí, ayúdame acá, pues sí. Pero, pues ya es lo normal, así que estoy acostumbrado. Ok, muchas gracias Andrés. ¿Alguien más que quiera contestar esta pregunta? Fer. Sí, este, yo creo que al inicio, bueno, en la pregunta anterior no dije, pero mi hermano se llama Alejandro, tiene 20 años y padece síndrome de Williams. Este, Al inicio, cuando él nació, nos llevamos casi cinco años. Y su, su diagnóstico fue muy tardío, se lo dieron hasta los 11 años a la familia. Entonces, este, ese camino para encontrarlo, pues sí, a lo mejor, y, y fue complicado en el sentido de la atención, porque pues, mi mamá tenía que llevarlo a terapias de lenguaje, físicas y todo esto. Pero ya una vez que tuvo el diagnóstico, eh, toda la atención que se ha venido desde los 11 años hasta los 20, ha sido bastante equitativa para los dos, tampoco me dejó a la deriva en ese tiempo y me sin embargo también me hice muy autosuficiente. Entonces no siento tampoco que haya sido una atención que no me la hayan dado al 100% a mí, simplemente eran circunstancias diferentes y yo también entendía que mi hermano necesitaba más atenciones de las que yo requería en ese momento, entonces muy normal. Claro, muchas gracias, Fer. ¿Alguien más levantó la mano? Eh, Kevin y después Carla. Sí, bueno, eh, al igual que Fernanda, eh, olvidé decir eh, el diagnóstico o prediagnóstico que le dieron a, a mi hermano eh, fue hiperglicinemia no cetósica. Que, bueno, el, al nacer él, pues yo estoy en la prepa am, am, medio medio camino de acabar la preparatoria y nace él eh, y a los días de nacer se complica y lo internan en, en cuidados intensivos, creo que, creo que fue la primera vez, eh, pero eh, al ser hijo único antes, pues antes de que naciera, pues mis papás siempre me dieron la atención y en ese momento eh, uno, al, al estar más, más joven, pues como que también es un poco más inmaduro y no se da cuenta de las prioridades de, que, tiene, que son, ¿verdad? Que, que es lo, lo que importa en sí, más allá de, de cualquier cosa. Pero eh, de hecho hace, un, hace recién me preguntaba mi papá si, si no sentía que me habían descuidado o algo así. Y pues la verdad es que no, o sea, siempre se le dio prioridad a la salud, ¿verdad? De, de mi hermano, como es lo, lo normal, ¿verdad? Pero eh, jamás jamás sentí que, que me dejaran de lado o, o no me prestaban la atención que, que necesitaba, ¿sabes? Muchas Entonces, gracias, Kevin. sí, creo que eso eh, no fue un problema que, que me tocó sentir a mí. Perfecto, muchas gracias Kevin, Carla, y de ahí Betty, y pasamos a la siguiente pregunta. Sí, bueno, este yo cuando nació mi hermana, yo tenía ocho años, entonces me explicaron todo, cómo había nacido, y a mí, o sea, no fue como que, o sea, yo dije, pues ok, está bien, o sea, como que entendí que, pues ella necesitaba más atención que yo por lo mismo, ¿verdad? Porque aparte no sabíamos nada de la enfermedad, se estaba investigando por todos lados, entonces yo creo que los primeros tres años, sin sí, más o menos, como los primeros tres años fue dedicados completamente a ella, pero nunca me sentí menos, ni me sentí como que, sí, como que a mí no me, no me ponían atención para nada ni nada, porque siempre también estuve, estuvieron al pendiente de mí, y ya como que ya cuando teníamos información sobre la enfermedad, ya teníamos este, doctores que nos apoyaban y todo, ya como que se, la atención ya se dio también para mí más que antes, o sea, más que los primeros años de mi hermana. Eh, pero no, no fue como que me haya afectado el, el hecho de que al principio no me hayan puesto a, a, tanto, ante, tanta atención como a ella. Porque pues sí lo entendía. O sea, a pesar de que no estaba no estaba tan grande, o sea, estaba chiquita, sí entendía todo y, y pues ya, es eso. Muchas gracias, Carla. ¿Betty? Estás muteada, Betty. Ahí está. Perdón. Eh, bueno, mis hermanos son más grandes que yo. Uno, dos, trece eh, años y otro once. Entonces, eh, yo llegué, yo ya fui el, pilo, fui el pilón. Entonces, ya estaban muy metidos ellos en su dinámica cuando yo llegué. Eh, era, ya estaban acostumbrados a correrle al hospital, a, todo ese, a toda esa vida que se lleva cuando hay un enfermo en familia, ¿no? Entonces, llego y pues prácticamente, pues sí, eh, cuando, cuando chica, cuando niña, eh, pues quizá no, no entendía qué era lo que estaba pasando, sí me sentí desplazada, eh, sí me sentí abandonada, pero bueno, como dicen varios los participantes, ¿no? Uno crece y empieza a entender la cosa. Hoy eh, yo soy mamá y obviamente mi, mi prioridad es, es mi hijo, ¿no? Entonces, eh, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo en su momento, quizá... Eh, lo que faltó aquí fue un poquito de comunicación, El, eh, aunque uno cree que es niño, no entiende, entendemos, pero, eh, pero mis papás siempre fueron, tuvieron mucho amor, siempre fui la niña, incluso, o sea, fui la niña consentida de mis hermanos, me consintieron muchísimo ellos, eh, a pesar de, sus, de su enfermedad, sus limitaciones y todo, fui la niña más adorada, de verdad, entonces... Mmm. Pues eso. Qué bonito. Muchas gracias, Betty. ¿Alguien más quiere contestar esta pregunta? Pasamos a la siguiente. Ah, Ángel. Yo sí vi una ausencia muy significativa con respecto a mis padres. Un padre alcohólico. Mi mamá pues, tenía que sacar adelante todo este tipo de situaciones porque mi hermana requería cirugías desde el, los... ...dos meses de nacida. Entonces, estuvo un poco complicada esa situación. Sí, este, sí viví una ausencia parcial, slash, total, en lo que es toda la parte de la infancia. Posterior a eso, pues, hubo un crecimiento de manera... ...independiente de mi parte, con, con apoyo de... ...alguna que otra tía o alguna que otra amiga, ¿no? Por parte de, de mi mamá. Entonces, fue... O sea, en mi caso sí fue un poco complicado el tema de atención, ya que sí, no existió en el lapsus infantil. Posterior a eso, ya más grande, sí, sí, se, se vio un poquitito más la, la atención, pero pues ya porque mi hermana estaba más grande, pues ya, ya podía hacer cosas por ella sola. Pero antes de eso, no. O sea, sí, en, en, en mi caso sí fue muy significativo. Muchas gracias, Ángel. De nada. Nuestra siguiente pregunta es, ¿hay algo que te moleste, que te pregunten sobre tu hermano? De pronto con las enfermedades raras hay algunas que son muy notorias, ¿no? Hay, hay temas físicos muy notorios o algún tipo de discapacidad física, intelectual, eh, sensorial. Y entonces a veces esas miradas de la gente... Hacia, hacia nuestro familiar, hacia nuestro hermano, pueden ser, no sé, molestas. Y la pregunta va precisamente en torno a eso. ¿Hay algo que te moleste, que te pregunten sobre tu hermano, o tu hermana, o tus hermanos? De Fer, Fer, y de ahí Carla, y luego Libertad. Como, como bien lo mencionas, Paulina, sí es muy molesto que, este, que que miren a tus hermanos como si fueran una persona extraña que viniera de otro planeta, nada más por sus rasgos físicos, ¿no? Y me molesta demasiado que la gente pregunte, oye, ¿y está sano? Este ¿Es inteligente? Pues sí, está sano, o sea, tiene una discapacidad, pero monitoreando todos los aspectos que conlleva su discapacidad, puede estar sano sin ningún problema, es inteligente, pues sí, aprende diferente, un poco más lento que los demás. Eso no, no tiene nada que ver con la inteligencia de la persona. Entonces sí es muy molesto tanto las miradas como esas dos preguntas que hace la gente. Claro. Muchas gracias, Fer. ¿Carla? Sí, a mí así no me molesta que me pregunten, de hecho prefiero que me pregunten a que la vean feo o a que le digan cosas, porque le han dicho hasta señoras de que, ay, no te acerques a esa niña, ha de tener, no sé, no sé, ha de tener algo que se te va a pegar, o de que, ay, este, es un marciano, o, o sea, cosas así le han dicho, bueno, ni me acuerdo qué le han dicho, pero le han dicho muchas cosas por su aspecto físico, más cuando pues ella tiene unas épocas donde se le, se le nota más entonces pues sí a mí me molesta mucho y me da coraje y a veces sí les respondo <ríe> o sea si estoy con ella sí la defiendo y, y, y... perdón se sí. desactivó sí me molesta mucho te digo en sí no las preguntas o sea prefiero que me pregunten de qué o sea que ella no escuche oye qué le pasó o oye por qué tiene eso ...a que lleguen y la ataquen directamente verbalmente. Claro, comprendo. Muchas gracias, Carla. Eh, no me acuerdo quién iba, Betty. Bueno, manitas levantadas, por favor. Axel. Eh, ah, bueno, yo en lo personal, eh, creo que es un tema que alguna vez hablé con mi hermana. Incluso porque de, alguna vez compartimos la primaria... Entonces, este, pues sí, regularmente a mí como su hermano me identificaban como su hermano y, y me decían, a veces las maestras o incluso algunos compañeros míos, que, que por qué mi hermana estaba más bajita o por tenía el cuello un poco más alado, cosillas así que, que su mismo Turner se lo da, ¿no? Por genética, pero yo en lo personal lo llegué a documentar con mi hermana eh, alguna vez, y, y creo que llegamos a la conclusión mi mamá, mi hermana y yo, bueno, en la familia, que si nosotros preferíamos decírselo, pero decírselo a esa persona que nosotros confiemos, ¿no? Y con, con las preguntas, pues yo no me molestaba. Yo en lo personal decía, bueno, es que puede él tiene tal vez la curiosidad porque nunca ha visto a alguien así o porque tal vez, este... No sé, ¿no? Como decían por ahí, hasta que hay preguntas medio absurdas que vienen de otro planeta o cosas así, ¿no? Porque tal vez así es, es la sociedad mexicana, pero yo lo veo más bien como, como un método de, como, ¿cómo lo explico? Yo creo que, creo que no hay más como nosotros lo vivamos y creo que si la otra persona tal vez no lo entiende o, o intenta burlarse de ello o no sé, Creo que lo he sabido muy, trabajar muy bien con mi hermana y siempre así como de X, o sea, si lo pregunta bien, si no también, la verdad es que su opinión es, creo que no entra en mi perfil. Entonces, no sé, creo que lo hemos trabajado muy bien y estoy muy contento con esa parte con mi hermana y con mi mamá y mi familia. Gracias, Axel. ¿Libertad? Eh, bueno, sí, a mí me molestaba mucho. Bueno, o sea, mi hermano, el síndrome de mi hermano, es la tendencia es que sube mucho de peso y llegó a pesar más de 100 kilos, ¿no? entonces pues de repente, yo me acuerdo íbamos, en la, íbamos un, un año, él iba un año arriba que yo, entonces en la escuela me acuerdo muchísimo que lo, lo molestaban, y yo incluso llegué a agarrarme a golpes con niños de la primaria para defenderlo, ¿no? Eso era como súper super caótico y súper fuerte, ¿no? Y bueno, igual esto fue como en los años 80s, 90s, que creo que había menos información, la gente era un poco más prejuiciosa, bueno, para mi forma de verlo, o a lo mejor nos movíamos como en un ambiente más así, y, por ejemplo, muchas veces cuando salíamos a comer o a alguna plaza o algún parque, pues la gente se le quedaba viendo y empezaban a hablar. Y yo me acuerdo que yo me le ponía enfrente, o sea, entre la persona y mi hermano, como retando a la gente como de, aquí estoy yo para defenderlo, ¿no? O sea, como muy muy luchona, no o sé, sea, como muy, pues sí, muy, bra o sea, muy bravucona, ¿no? Y después ya con el tiempo me di cuenta que él vivía como en su mundo y que no le importaba. Claro. Muchas gracias, Lina. ¿Ángel? Yo, ay, ¿yo por qué, maestra? Yo no sé. <risa> no, este, no, yo igual, o sea, yo comparto muchísimo la, la historia de, de libertad. Yo tengo la mandíbula dislocada por lo mismo. Este, yo sí me agarré un sinfín de veces a golpes con, con muchos compañeros míos, hasta de, mis, de mi profesor en la secundaria y en la prepa porque mi hermana, yo iba entrando a la prepa, y ella iba entrando a la secundaria, entonces compartíamos prácticamente la escuela, porque mi hermana fue a escuela normal conmigo, pero sí, no, yo era un perrucho, un pelonero de lo peor, la verdad, de lo peor. Yo nada más veía que alguien se acercaba o decía algo de manera, este, ¿cómo se le puede decir? Para dañar a mi hermana, y no, haz de cuenta que ...soltaron a la jauría de lobos, literal. Sí, pero sí es, es difícil. O sea, sí, sí es difícil más, por ejemplo, en caso de, de que el prejuicio social, así como decía también otro compañero de aquí del grupo, sea tan, tan significativo de manera estética. Y más porque el síndrome de mi hermano es meramente facial. Entonces, todo es en la cara. Todo es en la cara. Entonces, ¿qué es lo primero que ves de cualquier persona? Pues la cara, ¿no? Entonces... Sí, es, sí fue muy difícil. Sí, sí fue muy difícil. Y para ella también, aunque ella es, ella es más ruda que yo, entonces ya no sé si es bueno defenderla o no. <risa> Gracias, Ángel. Eh, Andrés. Este No, pues de hecho no me molesta que hagan ninguna pregunta mientras pues la hagan bien. O sea, porque si la gente quiere saber, pues que sepa. Mejor eso que la desinformación y que los tomen pues mal, ¿no? O sea, que se pongan locos cuando los vean <risa> a los niños. Pero... Pues no, si me van a hacer una pregunta, pues nada más que me la hagan bien y, y ya. Y yo la respondo sin problema. Gracias, Andrés. Cintia. Eh, ¿Me escuchan ahí? Sí. Ya no. Ahí, ahí ya. otra vez, ahí. Uh -huh. Bueno, el, el síndrome que tuvieron mis tres hermanos eh, eh, con el lapso del tiempo empezó a hacerse muy característico en cara mi cuerpo. Al principio me pasaba lo que la mayoría empieza a compartirnos, me molestaba, me daba coraje, pero con el tiempo eh, entendí que no, que la discapacidad que tenían mis hermanitos, desgraciadamente ellos tenían una, hay gente que tiene una mayor discapacidad mental. Entonces, me, no me molestaba al, ya después de un tiempo. Era inevitable que la gente los viera, más porque pues, mis hermanitos tuvieron de vida hasta los ocho años. El último de ellos vivió hasta los once años, pero físicamente parecía de seis. Entonces, era siempre muy llamativo las miradas de las personas. Llegó un momento en que ya no me molestó, ya no me, me bronqueaba, como dicen otros. Pero sí, eh, soy una expertise en la mirada matadora. Realmente cuando los veían, bastaba una simple mirada y la gente o se volteaba o ya evitaba, evitaba verlos. Maestría en mirada matadora, muy bien. ¿Alguien más quiere contestar esta pregunta? Eh, Kevin, y de ahí volvemos con libertad. Sí, eh, pues no es que me moleste, al contrario, como dice Andrés, prefiero eh, como informar o darles pues la información que necesitan para entenderlo en la situación pero creo que como siempre hay modos verdad eh, siempre hacerlo con respeto eh, sin como dicen verdad no, no eh, hacer gestos eh, de mal gusto o de a veces hasta de asco verdad por la persona entonces creo que creo que eso más que todo depende en de la persona de que, que o quiere saber esa información, porque eh, por ejemplo, yo con, con mi hermano, eh, como es un bebé, pues no, casi no, no no ha ido al kinder ni nada de eso, no ha tenido esa clase de experiencias, pero al igual cuando hemos ido a la plaza o así, eh, uno como pues se, se mete en el, en el rol de padre, ¿verdad? Eh, no quieres que, que lo toquen o que le caiga, no sé, algo que lo pueda molestar, ¿verdad? Eh, creo, eh, pienso que soy muy sobreprotector, ¿verdad? Pero eh, siento que en, en ese caso no me molestan las preguntas, al contrario, pero eh, siempre cuidando los modos, ¿verdad? Claro. Muchas gracias, Kevin. Libertad. Eh, pues, oh, por ejemplo, ahorita algo que dicen mucho es esta cuestión de, de que preguntaran, ¿no? Creo que eh, a mí también me ha gustado que me preguntaran qué lo que tenía mi hermano, ¿no? Este, es más difícil cuando la gente habla y tú sabes que están como hablando a las espaldas. Y bueno, creo que es algo también como falta de comunicación o más bien de información. No hay como suficiente información de muchas de las enfermedades que existen. O por ejemplo, hay enfermedades o síndromes que son como mucho más comunes, ¿no? Como el síndrome de Down o, o algún otro por ahí. Y aún así es difícil, ¿no? Es difícil, como que siento que, que eh, hablar de este tipo de temas eh, abiertas eh, o abierto a, a gente que tiene un hermano o algún familiar con algún tipo de, de síndrome o de enfermedad eh, es difícil, ¿no? Y entonces. Eh, Sí, creo que hace falta muchísima información para que la gente entienda y creo que nosotros como hermanos nos volvemos como los protectores de nuestros hermanos eh, porque los conocemos, porque sabemos quiénes son y porque no, no por el físico, por el síndrome, por la enfermedad, los va como a caracterizar por quién son, sino al contrario, por la persona que nos, que nos da cada día algo diferente, que nos da una sonrisa, que nos abraza, que nos da besos, que, que sabemos quién es, ¿no? Entonces nos volvemos nosotros como hermanos, como los, los, pues ahora sí, los protectores y el escudo de, de, de ellos, ¿no? Y también nos volvemos nuestros propios escudos, porque también creo que a, a quienes nos afectas a nosotros, ¿no? Como les decía mi hermano, creo que él no se da cuenta, ¿no? La que se da cuenta era yo. Y claro que te afecta que vean a tu hermano, que, que, que ves como, pues no sé, como un ángel o como alguien demasiado eh, maravilloso y te vuelves, no sé, ¿no? El vengador del, del hermano, no sé. Uh -huh. Complicado. Muchas gracias, Libertad. Eh, ¿Alguien más quería contestar esta pregunta? Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿qué dirías, cuál dirías que, que es eh, la forma en que más te ha cambiado la vida el tener un hermano o una hermana o varios hermanos con una enfermedad rara? ¿Está difícil esa? A mí me ha cambiado desde el punto de vista de que me volví más paciente y además eh, me abrió las puertas a un mundo que yo no conocía, digo, tenía cinco años, pero de todas maneras nunca lo había vivido de cerca, nunca había conocido ni siquiera una persona con síndrome de Down, entonces me abrió las puertas a mi vida a conocer a todo un mundo de personas que tienen capacidades diferentes, que tienen discapacidades, que tienen enfermedades raras y que sus vidas son totalmente diferentes a las de una familia regular. Entonces sí, fue un cambio muy, muy sorprendente y conocer así a otras enfermedades mucho más complicadas que las que tiene mi hermano, que tienen que luchar diariamente, a lo mejor y cien veces más que nosotros, si es digno de admirarse y me ha cambiado mucho. Muchas gracias, Fer. Eh. ¿Rosy? Sí. Bueno, yo creo que en este proceso que hemos llevado de tantos años, y que la mayoría de nosotros somos adultos. Bueno, yo tengo dos hermanos con Marfan, bueno, uno ya falleció, el otro aún está con vida, gracias a Dios. Entonces, yo creo que lo primero, este, bueno, ha sido un proceso muy largo, y este, lo primero es, yo creo que eh, eh, lo más difícil de encontrar es justamente el equilibrio entre no caer ni en la sobreprotección ni tampoco en la culpa o, la, o, o bueno, la sobreprotección por un sentimiento de culpa de, pues, ¿cómo lo voy a dejar? ¿Por qué él está enfermo y, y yo no? Y porque, o sea, una serie de sentimientos mezclados que se van dando a lo largo de la vida y que hacen que uno mismo vaya dejando la propia vida por cuidar a su hermano. Bueno, a nosotros en edad adulta. Y también, eh, y también se van creando codependencias. Y entonces, con todo esto, lo que sucede, bueno, al menos en mi experiencia, es que este, les cortamos también la posibilidad de poder eh, solucionar los problemas por ellos mismos. Y lo que yo he aprendido es que, bueno, la misma, el mismo síndrome que tienen, este, les ayuda a, a… hay dos caminos. Uno, aceptar la realidad como es, vivir la vida y aprovechar lo que sí tienes y enfocarte en lo que sí tienes. Y otro es el de victimizarse. Afortunadamente yo he tenido este, pues, más experiencias de, de, de los que salen adelante y que aceptan la vida como es y aceptan su propia realidad. Y ahí la que he tenido que cambiar soy yo porque mi instinto natural e inmediato es la sobreprotección. Y entonces, la que sí ha tenido que aprender a medirse, a respetar el proceso personal del otro, pues he sido yo. Entonces, eso ha sido un gran una gran aprendizaje. Muchas gracias, Rosy. Kevin, ¿querías compartir algo? Eh, sí. Bueno, es que, es que, es que se, me, se me estaba cayendo el vaso. Eh, oh, siento que que al ser al ser un, un, un hermano pequeño pues siento que hay que dejar también que él descubra o explore, ¿verdad? Por lo menos eh, al ser un pequeño, dejarlo que, que explore sus alrededores, el, el por así decirlo, su, su burbuja, ¿verdad?, por lo pronto, pero como quiera cuando vamos a, a áreas afuera, a un parque o algo así. Sí, sí. siento que caigo en, un, en una, como menciona Rosy, en una sobreprotección. Entonces, creo que, que es algo que, que tengo que trabajar en eso. Pero él, él como, como, como ser humano, creo que eh, lo, lo he visto, o sea, he visto lo, lo fuerte que es como, como persona aunque aún a ser eh, un bebé, entonces siento que, que sí puede eh, tiene la fuerza suficiente como para salir adelante. Eh, por lo menos por él, ¿verdad? Eh, lo que no hace es ya al volver a... después de esta pandemia, ¿verdad? Porque también esto no, nos cambió el, la forma de vivir. Eh, pero siento tú, que ¿tú, tú dirías cuál es el, el mayor aprendizaje que tú tienes de, de tener un hermanito como él esto que hablabas de la sobreprotección sí pues siento que el, la situación y tanto, tanto el, el, el que haya nacido me, me enseñó el, el abrir la, la salir de mi burbuja verdad el, el, lo que mencionaba el entender y, y y aprender las, las prioridades que tiene la vida y, y no, no dejarse eh, como tumbar, ¿verdad? Por las situaciones que, que uno enfrenta. Gracias, Entonces, Kevin. Sí, creo que es lo más importante. Muchas gracias, Kevin. Alguien más quería contestar esta pregunta. Andrés, Cintia y Gaby. Oh, que, pues ¿ha aprendido algo, pues no, porque o sea. Yo, mi hermano nació cuando yo tenía cuatro años, o sea, yo ya ni me acuerdo, entonces pues ya es como si hubiera nacido junto con él, o sea, así se siente, como si fuera mi hermano, así como mi igual, entonces pues ya es como de toda mi vida con él, entonces no es ningún cambio, ningún aprendizaje, o sea, sí muchos aprendizajes, pero pues no que yo me dé cuenta de ellos, porque se hacen solos prácticamente. Claro, no, no precisamente por el tema de su enfermedad, sino aprendizaje, simplemente por ser hermanos. Sí, okay. no, también, también por la enfermedad, pero pues, más por lo de ser hermano. Muchas gracias, Andrés. ¿Cintia? Creo que el aprendizaje que me han dejado mis tres hermanos son dos cosas. Vinimos a vivir, vinimos a ser felices. Todos tenemos problemas, todos pasamos por cosas muy difíciles. A veces, algunos nos tocan cosas más difíciles que otros, situaciones más complejas que otros. Y creo que la enseñanza de nuestros seres humanos es: la vida es muy importante para estarnos pues, gastando en problemas, malas decisiones, en gente malintencionada. Aquí venimos a vivir, venimos a ser felices. Aunque pasemos por situaciones y circunstancias muy difíciles, y muy duras y que a veces creemos que no podemos superar. El ¿es tiempo que no ha pasado mucho. Nunca va a sonar para mí la muerte de mis hermanos. Siempre se ha olvidado como si fuese el día de ayer. Han pasado tantos años y aún así uno se rompe cuando recuerda, cuando habla. Pero eso no quita las ganas de vivir y las ganas de ser felices. Gracias, Cintia, por compartir esto. ¿Gaby? Pues yo creo que de ustedes lo que más aprendo es la fuerza. Eh, por supuesto, como decía hace un rato, yo aprendí a crecer en amor incondicional, a crecer en compasión, en empatía. Eh, y de la autonomía que yo generé también y de ir aprendiendo cómo gestionar mi propia vida, pues también si no hubiera sido por la enfermedad de mis hermanos, yo no sería quien soy hoy, no me dedicaría a lo que me dedico. Y amo mi vida hoy, amo a lo que me dedico, me apasiona apoyar a otras personas. Y yo no sería esta sin ellos. Entonces también es una parte importantísima de lo que yo soy hoy. Muchas gracias, Gaby. Carla, querías hablar, ¿verdad? Carla. Sí. Este, bueno, pues en mi vida, cuando nació Luisa, tuve un cambio drástico. O sea, de ahí se fueron dando otros problemas. Bueno, en sí, su nacimiento fue como que, bueno, para mí no fue un problema porque yo estaba chiquita. Entonces, pues yo nada más lo entendí y ya. Pero pues para mis papás sí, o sea, el, el buscar medicamentos, el buscar... Este, incluso la cura y todo. Entonces, pues sí fue un cambio drástico. Después ocurrió el divorcio de mis papás, los dos estaban en depresión. Entonces, yo la cuidaba desde, desde los 11, 12 años, ¿no? Antes, 10, 11 años. Este, casi, casi que yo me hacía cargo de ella. Bueno, también mi mamá y mi papá, pero no, no estaban tan cerca de ella como yo. Entonces, este. <coughs> Desde muy chiquita aprendí a ser más responsable, más autónoma. Eh, el conocer de su enfermedad también me cambió mucho. Eh, aprendí aprendido a no juzgar a nadie. Y pues ya yo creo que es lo más este, lo más significativo que he aprendido a través de su nacimiento. Muchas gracias, Carla. Gibran, ¿tú querías hablar? No, eh, libertad. Eh, pues algo que sin duda como que eh, creo que nos pasa a todos es que te vuelves muy empático con, con las situaciones, con la gente, con, con todo, ¿no? Este, te abre otros mundos que, que, que no cualquiera conoce. Este En mi caso, bueno, algo que decía Gaby, también te vuelves muy independiente desde muy, muy chiquito, porque obviamente tus papás están como al cuidado de, de los hermanitos. Eh, te vuelves decidido, bueno, decidida en mi caso, este, eh, esto también de que aceptas como los trancazos de la vida un poco más como, o sea, lo que decía Rosy, ¿no? De, de, de repente no te estás autocompadeciendo, sino lo enfrentas, ¿no? Y creo que ellos son como el ejemplo perfecto porque ellos no se autocompadecen, ellos van y no se quitan ni derechito y, y sin saberlo, ¿no? Y algo que, bueno, me ha pasado es que desde hace... Más o menos 11 años adopté una perrita con discapacidad. Y creo que eso es también, pues, padre, ¿no? Porque es como un ejemplo de, de seguir dando oportunidades y lo seguir haciendo como toda la vida. Muchas gracias, Libertad. ¿Alguien más que quiera contestar esta o vamos por la última pregunta? Vamos por la última pregunta que es: Si volvieras a nacer, y tuvieras la oportunidad de escoger a tu hermano, tu hermana, tus hermanos. los ¿escogerías de nuevo? Veo muchas cabecitas así. <risa> Rosy. Claro, o sea, por supuesto, porque es, el, el padecimiento, lo que tienen, es una parte de ellos. Pero ellos son muchísimo más que eso, por supuesto. Gracias, Rosy. ¿Alguien más quiere contestar esta, aunque ya varios me hicieron cabecita? Fer. Sí, definitivamente yo volvería a elegir a mi hermano en esta y en todas las vidas. Gracias a él soy lo que soy hoy en día. No me veo de una manera diferente, no me vería con un hermano diferente. Él es para mí lo más hermoso que me ha pasado mi tesoro más grande y yo por él daría la vida, un órgano, lo que sea. Para mi hermano siempre lo que sea y cuando sea. Gracias, Fede. Eh, ¿Quién más quería contestar? Andrés. Sí, pues yo también lo volveré a elegir porque pues ya, o sea, él es mi hermano, es mi hermano y siempre va a ser mi hermano y, y ya lo quiero mucho y todo. Pues sí, él ha sido parte de mi vida todo el tiempo y seguirá siendo. Sí, la valvería. Muchas gracias, Andrés ¿Quién más? Gaby. De ahí Kevin. Cuando hiciste la pregunta yo desde acá respondí, ¡obvio! Sí, por supuesto. Eh, son dos de mis grandes amores y no sé qué sería mi vida sin mi cachetona y sin mi motor ratón. Claro que los volvería a elegir. Los he elegido y los seguiré eligiendo. Muchas gracias, Gaby. ¿Kevin? Eh, yeah. Sí, por supuesto que sí. Eh, ha sido una, una hermosa experiencia el tenerlo a mi lado. Y creo que ha sido un, una lección de vida que creo que eh, la necesitaba, creo yo. Entonces, eh... Por supuesto que sí, lo, lo volvería a elegir con todo el cariño y con todo el amor que le damos todos los días. Muchas gracias, Kevin. ¿Quién más quiere contestar, Ángel? Ah, Betty, Betty, por favor. Bueno, pues sí. Me vuelvo a comentar, pues soy la, la hermana chiquita y, hijo de mi hermano, tengo uno fallecido. Uno Vivo, Juan Carlos, el cual me ha enseñado muchísimas cosas. Me ha enseñado a ser empática, me ha enseñado a ser solidaria, me ha enseñado a ser eh, constante Uy. me siento muy amada por él. Muchas gracias. Con cuidada. siempre yo sé que respaldada, apoyada. No puedo pedir más. Aunque él es el enfermo, creo que yo recibo más de él que yo de él. Y lo amo con todo mi corazón. Gracias, Beto. ¿Quién más quiere contestar esta pregunta? Libertad. Y de ahí cerramos con Cintia. Pues, definitivamente sí. O sea, creo que es... O sea, fue mi maestro de vida y lo que dicen, ¿no? O sea, la verdad creo que gracias a quien soy ahora es mucho por él, por todas las enseñanzas que, pues, que tuvo en este corto tiempo, pero que fue, pues, fue muy bonito, ¿no? Y muy, muy amoroso. Sí. Gracias, gracias, Libertad. Cintia. Sí, claro que sí, los volvería a elegir a los tres, por, por la gran enseñanza de vida que me han dejado, por hacerme sentir.. Anormal, porque realmente, a comparación de todas mis amistades, amigos, familia, los veo crecer, los veo expresarse de, con sus hermanos, etcétera, y, y platican de enojos, de pleitos, etcétera. Y yo hubiera querido tener la oportunidad que me duraron un poquito más para tener miles de anécdotas como las que ustedes nos comparten a través de este medio. Sí, los volveré a elegir, claro que sí. Muchas gracias, Cintia. Pues con esta respuesta cerramos este programa de Te lo Tengo que Preguntar. Les agradecemos muchísimo a todos. Ha sido muy enriquecedor conocer sus experiencias eh, desde distintos puntos de vista, siendo el hermano chiquito, siendo el hermano mayor, siendo el hermano del medio, eh, de distintos lugares de, de México, con distintas enfermedades, algunas que se notan más, otras que se notan menos. Gracias de verdad por abrirnos su corazón. Gracias por estar aquí. Y este programa está especialmente dedicado para Carlos Eduardo, para Emanuel, para Elizabeth, para Valente y para Rafael. Betty, ¿no me sé el nombre de tu hermano que falleció? ¿Fernando? Fernando. Y también para Fernando. Muchísimas gracias y toda la luz y el amor para ellos estén en donde estén. Y gracias a ustedes por seguir dándole es el honor a sus hermanos de vivir su vida con esta intensidad y con este amor. Con eso les regalan todo a ellos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Gracias a ti, hasta luego. Gracias, bye. gracias, hasta luego. Buenas noches. Gracias.